Ok, bueno, teníamos tanto tiempo que no subíamos videos, es más, tengo mi pelo hecho un desastre, así que, dame un segundo okay. ¿Cuánto tiempo que tenemos sin subir videos? ¿Qué? ¿Dos, tres meses, cuatro meses? Bueno, de, realmente del primero de enero no subimos videos y, pues, han pasado muchas cosas De las cuales le estaré platicando después de, pues, después de que haya pasado todo, todo lo que haya pasado, ¿no? Así que se me ocurrió algo que ha pasado, eh, pues... De hecho, no es que haya pasado de la noche a la mañana. Eh, si yo entro a varios grupos de, de Facebook y también, pues, como yo soy diseñador gráfico y me especializo exactamente en imagen corporativa y procesos de branding, pues, me gusta estar siempre con muchos referentes para el, el momento de realizar alguna que otra eh, estrategia de, de pues, imagen corporativa. No, realmente eso no tiene nada que ver, lo que vamos a hablar de este tema es única y exclusivamente de pues ese problema que tienen muchos diseñadores gráficos de confundir la imagen corporativa con el branding, ¿no? El branding es algo completamente diferente a la imagen corporativa. Así que vamos a partir de algo mucho mucho mucho más sencillo con un ejemplo claro. Cuando hablamos de una empresa una empresa tiene un proceso administrativo, ¿no? Tiene una idea, en esa idea vamos a, a darle una idea. Por ejemplo, o sea, tienes, vas a vender Coca-Cola y esa, esa bebida, esa gaseosa, pues, no sé, esa idea, digamos que sería el cerebro de, de, de la compañía, ¿no? La, la idea de vender bebidas. Eh, después de esa idea viene un proceso administrativo que, pues, es para que... Eh, pues la idea funcione en una empresa, ¿no? entonces lo que hace la empresa es crear valores, crear misión, visión, tratarse objetivos, objetivos corporativos. ese objetivo corporativo o esa ese proceso meditativo sería el esqueleto de la empresa. estamos hablando que ya tiene ya tiene un cerebro y tiene un esqueleto, ¿no? pero obviamente eso en este momento no tiene vida. así que pues qué se necesita para que un cuerpo pues sea visible en estos momentos eh, se trabajaría en la imagen corporativa, la imagen corporativa sería la piel la carne sería el aspecto físico de esa empresa como tal no ese aspecto físico como pues las personas lo van a ver si es bonito, si es feo pero aquí no estamos hablando de las emociones ni de la personalidad que va a tener esa empresa estamos hablando si va a ser feo, si va a ser bonito, si va a ser eh, atractivo pero de manera física, así que en ese momento pues estamos hablando meramente de la imagen corporativa ¿Y qué, se ¿y qué necesita la imagen corporativa? pues para que realmente tenga un buen éxito, necesitas un brief en que pues el cliente te diga exactamente qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos, eh, pues ¿Cuáles son sus servicios o productos que va a obtener ese cliente? eso Entonces lo que tú haces es un pequeño estudio de mercado De lo que te proporciona el brief Si en dado caso el brief y las ideas y las reuniones que tú tienes con el cliente No son suficientes pues simplemente eh, haces un estudio aparte De cómo pues otras empresas que ofrecen los mismos productos y servicios eh, Se venden a través del mercado Y ahí pues en, empiezas a hacer unos bocetos de, de logos Si va a ser un logotipo, si... Va, si lo más conveniente va a ser un isotipo, un imagotipo Y de ahí sigue lo que sería el, la, el manual de uso y bla bla bla bla bla Todo lo que tenga que ver con el aspecto visual de la empresa Aquí no estamos hablando de branding, estamos hablando meramente de imagen corporativa Ahora, ¿por qué muchas personas hablan de branding cuando realmente están hablando de imagen corporativa? Creo que eso es porque están utilizando términos eh, de otras partes del mundo Como de pronto es Estados Unidos, Canadá cuando realmente eh, hacen procesos de brand, ahora hacer procesos de branding no es lo mismo que hacer procesos de imagen corporativa. Eso es algo que hay que tener claro. Eh, por lo menos cuando se crea una marca como Pepsi, eh, Apple, eh, no sé, Coca-Cola, no solamente estamos hablando de, pues, cómo va a lucir esa marca, uf, que el logo va a lucir de esta forma y que la publicidad va a ser de esta manera, ¿no? Eh, no, estamos hablando meramente de un lenguaje de comunicación. Solamente eso, ¿vale? Eh, cuando tú creas una marca, lo que hace es crear un personaje. Un personaje ficticio que va a tener un lenguaje, que va a tener un tono, va a ser. Va a ser, no sé, tú le colocas que va a ser un, un, un joven. Entonces, pues, para dedicar, para que este. Esta marca se dirija a esos jóvenes. No sé, que tengan 14, 15 años. Tú le colocas esa edad. Con esos, esos jóvenes, pues qué tipo de jóvenes van a ser Van a ser intelectuales, van a ser rebeldes Van a ser todo ese tipo de, de, de cualidades que tiene un joven Pues cuando está pasando la adolescencia Bueno, la marca lo que hace es, pues Reunir esos elementos, esos valores, esas cualidades de esas personas que la empresa se va a dirigir, ¿no? Pero la empresa no se dirige hacia hacia los jóvenes porque meramente eh, no tiene ni idea de cómo de cómo es el, es el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes no van a decir ah, no, me gusta esta empresa. No, lo que realmente le, le llama la atención a los jóvenes es un lenguaje de comunicación. Por ejemplo, si nos vamos a. a ...a fiar de, eh, de una marca conocida como Coca-Cola, si te das cuenta... Eh, ...la empresa Coca-Cola Company no meramente se comunica pues, eh, con su público objetivo... ...que pues son la familia y son los amigos y demás, no sino que crean un, un lenguaje, un vínculo... ¿no? ...entonces crean un, una marca llamada Coca-Cola... Que no es el producto, sino pues meramente es la marca. Es decir, el lenguaje que ellos usan para eh, poderse comunicar con, con esta persona. Entonces, ese lenguaje también tiene ciertos valores, como es, no sé, el valor de compartir en familia, de el valor de la felicidad, de esos eh, sentimientos que son meramente intangibles que todo ser humano eh, pues posee. no eh, Coca-Cola tiene un público objetivo que es la familia y los amigos entonces crean estrategias de marketing En fin, palabras más y palabras menos La intención de una marca como tal no es meramente la, lo que es la parte visual Sino pues tener un sistema de recordación, dejar una huella eh, en la sociedad esa huella la puedes dejar de diferentes eh, formas y no solamente es pues de manera eh, corporativa, como lo hacen muchas empresas, también puede ser en un vivo caso, es YouTube, los YouTubers pues son, eh, si recuerdas a Hola Soy Germán, el contenido de Hola Soy Germán pues era eh, un YouTuber, un, una persona, un personaje chileno eh, que, se, que subía contenido de de no sé, de, de, de videos de comedias re, referente a lo que era pues vida cotidiana, pues pues pero con un humor muy muy, eh, muy sarcástico. Y bueno, en la actualidad eh, muchas personas recuerdan a Hola, soy Germán o Germán Garmendia gracias pues al contenido que ha subido a YouTube. Otro ejemplo mucho más claro pues son los youtubers... Eh, de fotografía como clavero, no sé, Portillo eh, y otros YouTubers más que se dedican a la fotografía y pues ellos mismos eh, suenan un contenido completamente diferente a lo que eh, estudios de fotografía, que no que tomar la fotografía de este modo, que no sé qué, pues ellos crean un contenido propio ya sea eh, visitando ciudades y demás, un ejemplo claro también es Luisito Comunica que es un youtuber que se dedica a hacer viajes de todas partes del mundo, de todas las ciudades del mundo, eh, pues para que tú conozcas la cultura y demás. De no una marca tiene que ser eh, una imagen corporativa y eso es algo que hay que tener claro. Simplemente la intención de una marca es eh, pues crear una comunidad, eh, aportar un valor que a esa comunidad le puede interesar o le interesa. Eh, crear un, un, un lenguaje de comunicación en donde esa persona se sienta identificada y solamente es eso, la intención de una marca es comunicar y que las personas pues eh, se sientan identificadas eh, a través de ello, ¿no? Y que obteniendo esa marca o consumiendo esa marca pues van a, eh, no sé, saciar una necesidad ya sea eh, sentimental o demás que... Eh, la marca como tal se traza. Sería todo por hoy. Eh, era pues simplemente. Creo que este este tema se puede hablar con mucho más a fondo. Pues ya habrá un, un vídeo mucho más extenso. Eh, mirando lo que son las diferencias meramente entre branding, entre marca. y entre una imagen corporativa. Que es completamente diferente. a ah, un punto mucho más a favor. Es que los procesos de branding no meramente los trabaja un, un diseñador gráfico, sino personas que tienen conocimiento, que han identificado una necesidad en el mercado y que ellos le puedan dar una solución. Ha identificado de pronto una problemática que hay muchas personas que, eh, no sé, tienen eh, ciertos problemas, una sociedad que tiene ciertas eh, carencias de alguna cosa y pues tú le das ese valor a... a a tu, a tu servicio eh, transmitiéndolo de cierta forma para que esta persona pues lo puedan eh, consumir de cierta manera creo que ahí me confundí un poco y bueno queridos amigos eso sería todo por hoy decirte que ya tenemos más de mil suscriptores y es una meta que ya hemos logrado nos tomó prácticamente un año y Ahora no sé qué tipo de contenido vamos a subir sinceramente, me parece mucho más este tipo de contenido est estilo blogs de video en donde pues, platicamos eh, este tipo de problemáticas que comúnmente las personas están confundiendo y aunque no lo creas es increíble que diseñadores y agencias digitales estén confundiendo lo que es una marca con lo que es una identidad visual que pues es, es algo completamente diferente tiene objetivos completamente diferentes. ahora claro un punto a favor eh, que la identidad visual se puede realizar si se ha construido una marca desde el principio vale pero una marca no meramente necesita de una identidad visual como es la imagen corporativa. Así que eso es algo que tienes que tener en claro. Si te gustó este tipo de contenido por favor dale like, suscríbete a este canal. Deciste que subimos contenido regularmente, pues subimos contenido. Así que lo más importante es que tú te suscribas a este canal para que estés pendiente pues, cuando subimos todos los videos. Hay una serie de videos eh, de podcast, de tutoriales. Para diseñadores gráficos y este tema que vamos a empezar a darle caña Que es tener un estilo de blogs, no sé, de pronto semanal o, o mensual Una vez por video, una vez por eh, mensual, no sé qué estoy diciendo Y nada, si te gustó y este video tiene una gran repercusión Vamos a ver si podemos seguir subiendo este tipo de contenido Pero para dejarte claro, me gustaría proponer y si este video llega a más like Es hacer un Un paralelo, o, más, o mejor dicho, un verso Entre marketing digital O manejo de redes sociales Que no es lo mismo, así que te lo dejo así En tentativa, y nos vemos en el Próximo video Yo me despido, chao, chao